Muchísimas gracias señores. Eh, de entrada quiero hacerles la invitación muy cordial para que me puedan seguir en la fanpage como el profe Henry Pineda y en mi canal de YouTube como Henry Pineda Suárez. Ahí tienen realmente cosas muy interesantes, profundas, sobre todo mi afán es eh, enseñar... Eh, en pocos pasos, ¿no? Porque tú tienes videos tutoriales extensos de 10, 15, 20 minutos. En realidad solo necesitabas media hora. Perdón, 30 segundos. Y es lo que yo te enseño en mi canal de YouTube. Así que, por favor, yo te, te, te, te, te motivo a que me puedas seguir en redes sociales. En fanpage y en, y en lo que es la página de mi canal de YouTube. Ahora, yo les había dicho que tengo... Algo así como unos 30 ejercicios que tengo que enseñarles más o menos en promedio una hora, eh, perdón, un minuto, de uno a dos minutos cada uno de ellos. Eh, como, como ya dijo Wilder, sí, yo llevo ya mucho tiempo enseñando esto en clases, en la vida profesional. Entonces, lo mejor que puede pasar es que te enseñe directo al grano y sin tanto rodeo. Por eso he tenido que preparar muchísimo material para que puedas entender de manera global hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, una vez entendido todo este flujo de trabajo, vamos a entrar. Entonces, eh, lo voy a hacer básicamente con dos programas, con lo que es eh, Photoshop y luego con lo que es Ilustrador. Hay una aplicación muy bonita de Adobe que se llama Adobe Capture, que puedes este, eh, también hacerlo de manera directa desde, desde tu celular. Es mucho más sencillo que realmente hacerlo con eh, estos programas, pero no te preocupes, aquí hay cosas muy veces que te quiero enseñar entonces bueno empecemos empecemos con la con la con esto y yo le he dividido aquí unos 10 ejercicios no, unos 10 ejercicios de lo que de, de cómo y dónde conseguir los patrones desde photoshop así que vamos ahí con la primera opción bueno voy a hacer un pequeño zoom aquí voy a centrarme en esta mariposita y vamos la parte básica de photoshop la parte básica es mira es seleccionar la herramienta del rectángulo, de, del rectángulo eh, básicamente es la que nos va a ayudar muchísimo, cero desvanecimiento, y con clic y arrastrar voy a crear, eh, si presionas Shift se va a generar un marco rectangular, pero si no presionas Shift realmente vas a tener cualquier eh, eh, figura geométrica que lo quieras hacer. Yo lo voy a hacer con Shift, clic y arrastrar para crear un rectángulo totalmente perfecto. Suelto el mouse y después el teclado. Ok, me voy aquí a edición y hay una opción que dice definir motivo, que esta está puesta en Photoshop desde hace rato mismo y en vez de motivo 1 le vamos a poner aquí mariposa ¿no? y clic en ok. Entonces esto automáticamente se ha guardado dentro de, de Photoshop, voy a deseleccionar esto, me voy aquí a un documento que ya lo tengo preparado y si te fijas muy bien estoy aquí en el panel de capas, en la parte inferior me voy a efectos, voy a poner aquí opciones de fusión, tienes un montón de opciones de fusión, sin embargo, me voy a ir aquí donde dice Superposición de Motivo. En Motivo, tranquilamente tengo la mariposita que la acabé de crear hace un rato. Mira, la estás viendo ahí. Puedes trabajar con opacidad. Bueno, esto ya queda a gusto y disposición de lo que necesites. Y también menos escala o más escala. Si ¿Sí ves, creas un motivo y lo aplicas con el panel de Estilo de Capas utilizando la opción de Superposición de Motivo. Ahora sí voy a dar un clic en OK. Entonces, ahí tenemos ya entonces, nuestro primer motivo. Voy a regresar otra vez aquí, donde estamos en la mariposita. Y puedes elegir realmente cualquiera de estas opciones y regarlas realmente donde tú quieras. Voy a hacer lo siguiente. Voy a irme aquí al fondo, voy a ocultar el texto. Y también la puedes rellenar, no, edición rellenar o Shift-F5. Por cierto, se ve súper profesional trabajar con atajos de teclado. Vamos a poner Shift-F5. Donde dice contenido, eh, aquí tienes motivo... Aquí tienes los motivos que vienen por defecto y tienes aquí nuestra mariposita, ¿no? Damos clic en OK y ahí tienes entonces el motivo de la mariposita que hemos creado. Realmente estuvo súper sencillo. Ok. Vamos ahora sí a avanzar a algo interesante que también es esto, ¿no? Tengo esta señorita donde vamos a probar algunos motivos que estamos haciendo o que vamos a hacer dentro de Photoshop. Entonces la idea es que puedas entender dónde nomás se pueden obtener los motivos y qué se debe hacer al respecto. Así que vamos a ver algunos efectos de collage al respecto de dónde obtenerlos pero algo muy importante y esto sí creo que te lo grabes súper bien es que si vamos a trabajar con filtros la sugerencia de adobe es convertirlo en un filtro inteligente filtro convertir para filtros inteligentes nos va a salir un mensaje simplemente le vas a dar clic en ok en el panel de capas te va a salir te va a salir perdón dos iconos pequeñitos como yo suelo decir cada vez que enseño esto esas son buenas noticias porque Adobe, eh, Photoshop lo que está haciendo es respaldan respaldando la imagen, guardándola y trabajando con, una, eh, con la misma imagen, por así decirlo, un holograma o trabajando con esta imagen para que la puedas reutilizar las veces que sean necesarias y no dañar la imagen original. Estos se llaman efectos no destructibles. Entonces, una vez que hemos creado este, este filtro inteligente o esta capa inteligente te voy a recomendar esta galería de filtros donde realmente puedes hacer muchísimas cosas interesantes. Y uno de los eh, filtros que te va a, a ayudar muchísimo son los artísticos y en especial me voy a quedar con el cuarteado o el, con el cut-off si lo tienes en inglés. Voy a dejar los valores que están ahí por defecto, simplemente es cuestión de jugar y voy a dar clic en OK. Este mismo ejemplo, que ya está terminado aquí, lo puse en el vestido final aquí en esta señorita. Como te fijas muy bien, está muy blanco, está todo lindo. Sin embargo, lo que yo hice fue esto. Mira, eh, eh, copiar y pegar eh, el primer eh, eh, motivo o, o el primer archivo. Luego lo dupliqué, luego lo combiné y después lo apliqué de manera directa sobre la señorita para que alcances a ver ese efecto, mira, entonces no necesitas ser un gran sabio ni un profundo conocedor de todo Photoshop, basta con que tengas clara la película, lo siguiente, primero, convertir en un filtro inteligente porque esto es súper interesante y esto es súper profesional y lo recomienda Adobe y segundo, tratar de trabajar con esta galería de filtros y probar cuál de ellos te va a quedar bien para tu propuesta de de diseño textil que lo quieras hacer. Entonces, a mí, a, realmente a mí me quedó súper bien. ¿Por qué? Porque lo logré incorporar dentro de la señorita y trabajé con un modo de fusión que se llama superponer color. Ahora, les voy a contar algo interesante que tiene este Photoshop 2019, porque estoy trabajando en 2019, es que ya puedes hacer una previsualización de los modos de fusión. Sin necesidad, solamente pasando por encima, mira, tranquilamente puedes ver todos los modos de fusión, cómo te quedaría en ese trabajo. Eh, realmente aquí, punto para doble, aplauso para el equipo de programación, porque realmente sí, se pasaron con esta perla escondida, yo me voy a quedar aquí con superponer color, y ahí lo tienes súper bien aplicado, vamos con el siguiente ejercicio, okay, entonces, eh, aquí lo tenemos que sería una textura difuminada, igual esta textura difuminada la vamos a sacar de aquí, eh, obviamente este ya está convertido en un filtro inteligente, ya me adelanté, filtro galería de filtros aquí tenemos una opción que dice trazos de pincel y tenemos uno que dice sombreado o sería en inglés un crosshatch aquí de igual manera podemos regular los valores ya depende mucho de lo que quieras hacer y del rendimiento del computador que tengas pues simplemente daríamos un clic en ok y lo que tendremos que hacer es llevarnos a un vestido como puede ser este o cualquier otro, y tratar de jugar con las diferentes herramientas que nos da Photoshop para lograr el objetivo que tú necesitas. Y con eso vas a volar en tu proceso de trabajo. Ok, entonces tenemos una textura difuminada. Uy, aquí algo pasó. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Sí, voy a... No, aquí estoy de nuevo. Sí, estoy... ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Aló, aló, aló. Yo te escucho muy... A ver, esperamos. Ahí me escuchan. Sí, ahí me escuchan, ¿sí? <ríe> ya, muy. Sí, por favor, pónganos ahí en el chat. Uh -huh. Estamos ahí, ¿verdad? perfecto muchas gracias ya perfecto no algo algo pasó por aquí pero no importa bueno entonces como te seguí explicando eh, tengo esta señorita que está aquí que tengo esta aquí eh, y le puedes eh, poner o adaptar con un modo de fusión y con una máscara de capa los efectos que puedas obtener para hacer patronos y colocarlos dentro de esta imagen ok entonces vamos ahí con una textura difuminada como te decía hace un ratito es eh, súper interesante trabajar con estos filtros o con esta galería de filtros y puedes explorar muchas cosas vamos con el tercer ejercicio que lo tengo aquí listo que vendría a ser un papel húmedo recuerda eh, conviértelo por favor en eh, un objeto inteligente entonces me voy aquí a filtro galería de filtros voy a buscar el artístico el artístico y por aquí tenemos eh, papel húmedo por aquí por aquí no, perdón, bosquejar, bosquejar, que está aquí, y tenemos papel húmedo, que es otro efecto que realmente te va a quedar súper bien, ahora me gustaría verlo este, como digo yo, no, me gustaría verlo ya impreso, pero bueno, ya depende mucho de lo que querramos hacer, vamos a a dar clic en OK, tenemos entonces una textura artística, vamos ahora con lo que sería una especie así de pop arts, esto me encanta muchísimo, y lo puedes encontrar este efecto pop art, donde dice eh, filtro, eh, este pixelar y semitono de color o color tone si lo tienes en inglés al photoshop, aquí puedes probar con valores ¿no? yo voy a poner 12 clic en ok y te va a dar este tipo de efectos ¿no? realmente está bastante llamativo, eh, me está quemando los ojos, no te preocupes es pop art vamos al siguiente que vendría a ser gráficos 3D y aquí sí me encanta me encanta esto porque me voy aquí al filtro, estilizar y vamos a poner extrusión. Aquí puedes jugar con diferentes valores. Voy a poner los que vienen por defecto. Y voy a poner eh, cubos para que veas que se puede hacer este tipo de efectos. ¿Ok? Que también te pueden quedar muy bien en un mantel. Bueno, ya depende mucho de lo que quieras hacer. Voy a poner control Z. Lo voy a volver a repetir, a repetir otra vez. Efecto pixelar. Eh, pixelar Estilizar, perdón. Y extrusión. Le voy a aumentar aquí en tamaño. Le voy a poner 100. Y voy a poner pirámides. Porque aquí también tienes otro efecto que te puede dar esto, ¿no? Bueno, está un poco fuerte, control Z. Vamos a poner estilizar, extrusión, eh, vamos a poner aquí 30 y pirámides. Vamos a verlo ahí. Y también te va a quedar algo interesante. Perfecto, ahora vamos a un efecto de vidriera. Ok, vámonos aquí a filtro. Mira que dependemos muchísimo de los filtros, ya depende mucho cómo lo quieras jugar, tienes que investigar y, y los resultados realmente a mí me encantan. Sobre todo cuando tengo que trabajar con este filtro, pero antes que nada, algunos filtros trabajan con el color frontal. Ok, entonces voy a presionar la tecla y en el teclado y voy a elegir un color que puede ser este lila o puede ser un, un poco más oscuro, lo voy a dejar más o menos por ahí. Filtro. Entonces me voy en este momento a Galería de Filtros, vamos a poner la opción que dice Textura y tenemos aquí el que dice Vidriera. Como colocamos un color, un, un lila bajito, mira, me está dando este tipo de efectos. ¿Por qué? Porque es el color frontal que yo le he colocado. ¿Ok? Puedes hacer uno más oscuro, ya depende mucho el requerimiento y lo que quieras crear. Recuérdalo, puedes trabajar con las opciones que están aquí, no vamos a perder el tiempo. Simplemente clic en OK. Y ahora vamos con el que dice Ondas. Que también me gusta muchísimo. algo Me he dado cuenta que en las prendas de vestir o les gustan las flores, a las más mayorcitas o a las jovencitas les gusta también las, las mariposas. Así que vamos a ver cómo es esta opción de, de ondas. Filtro, distorsionar y tenemos este onda. si ¿Sí ves? Eh, aquí en la opción de distorsionar puedes hacer muchas cosas interesantes. De hecho en mi canal de YouTube tengo eh, algunos videos donde trabajo con coordenadas polares que también te va a ayudar muchísimo a lo que quieras hacer. En onda... Pues simplemente es lo que, lo que vaya a salir. Vamos a un clic en OK. Bueno, si no te gusta eso, pues control Z y vamos a probar otros, otros valores. Vamos ya casi a esta última parte para cerrar lo que se refiere a la parte de Photoshop. Y tenemos las opciones de, de ondulado, ¿no? También filtro, distorsionar. O trabajas con onda o puedes trabajar también con rizo, que te queda muy bien esta opción que está aquí, ¿no? Entonces, como digo, ya depende mucho lo que quieras hacer, pero en este caso Photoshop se está portando a la altura, a lo que realmente tú quisieras y puedas comunicar. Básicamente, esta parte, para casi cerrar Photoshop, vamos a centrarnos en lo que son los filtros, porque los filtros se convierten en nuestros amigos totalmente. Y vamos con la última opción que vendría a ser como hacer un efecto de posterizado. Eh, esta parte a mí me encanta explicar sobre todo cuando son las capas de ajuste porque aquí tú tienes un efecto que se llama posterizar las capas de ajuste al igual que los filtros inteligentes son efectos no destructibles es decir voy a colocar una capa de ajuste se crea una capa en el orden superior pero la imagen no se daña ok damos doble clic aquí y podemos tranquilamente regular el efecto que nosotros querramos hacerlo dentro de Photoshop. Entonces, como estás viendo, hemos trabajado dos ejercicios así súper rápido y bien puestos dentro de Photoshop para que puedas darte cuenta lo esencial. Vamos ahí a hacer un pequeño resumen en esta parte de Photoshop. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es entender que debo trabajar con un marco de selección para crear y colocar un motivo donde realmente yo quisiera. El secreto, el secreto es el desvanecimiento en cero. Si le pones uno, la verdad ya no se activa la opción para guardar el motivo. Y lo que hemos hecho luego es tratar de aplicar esos efectos en un vestido. Eh, bueno, realmente donde quieras. Yo lo he puesto aquí en un vestido, pero donde creas que realmente puede estar. Y donde va a estar. Y luego hemos probado cada una de las opciones donde nos podemos mover. Creando este tipo de efectos que a la larga te van a generar... Eh, pues un trabajito un ingreso extra y por no decir un, unos buenos clientes ok entonces la parte de photoshop es, es bastante extensa también es bastante larga pero básicamente son filtros a ver entonces una vez que ya estamos aquí con filtros vamos a dirigirnos de manera directa para ilustrador y vamos aquí a Ilustrador, porque aquí sí tenemos uf, muchísimo material son más o menos como unas 21 eh, mesas de trabajo que tengo que compartirte y en este momento pues Vamos aquí con la primera opción, que con la que más se trabaja dentro de Photoshop, eh, es con la herramienta de la pluma. Entonces lo que yo hice fue aquí, lo que he hecho es, eh, este es un, un cóndor eh, sacado de la cultura inca, de nuestra cultura eh, latinoamericana. Entonces esto fue un cóndor que yo lo dibujé con la herramienta de la pluma. Para dibujar la herramienta de la pluma yo te recomiendo, en mi canal de YouTube tengo un curso muy completo acerca del manejo de la herramienta de la pluma. Sin embargo, hay algunas cositas que podemos re, eh, repasarlas como tal, ¿no? Recuerda que si presionas eh, la tecla de Shift, puede irse de manera recta, tanto de manera horizontal, vertical, horizontal y también inclinada a 45 grados. Y si la dejas sueltas, puedes hacer cualquier tipo de maniobra. Si das un clic sin soltar el mouse y arrastras automáticamente, puedes generar un segmento curvo. Pero la ventaja es que aquí lo hice eh, de manera mmm, con totalmente recto, ¿no? Así, sh, sh, sh, sh, sh, no tuve ningún problema en hacerlo, debo reconocer que este cóndor ancestral sí tenía algunas curvas eh, en, su, en su dibujo, pero no importa, yo cogí y lo hice recto presionando la tecla de Shift. Una vez que está ahí entonces lo selecciono a todo el objeto, si gustas puedes cambiar de color y en Illustrator me gusta muchísimo trabajar con, con motivos porque es mucho más versátil a pesar de que en Photoshop Puedes hacer cosas, eh, depende mucho, ¿no? Cosas más espectaculares porque vas a trabajar en full color. Sin embargo, aquí lo puedes hacer un poco más rápido en Illustrator Entonces, lo que haces es esto. Simplemente clic y arrastras, eh, seleccionas, perdón, con clic y arrastras para seleccionar y clic y arrastras para incorporarlo. Esto es muy importante porque lo sueltas y ahí apenitas está viendo este, este objeto que está puesto ahí en el panel de muestras. Ahí apenitas se lo puede ver. Y simplemente con... Dibujar un rectángulo, un rectángulo cualquier figura geométrica y con un clic automáticamente, automáticamente lo vas a generar y ya vas a tener ese motivo indígena utilizando la herramienta de la pluma. Y realmente esto a mí me gusta muchísimo porque hay, eh, uno es increíble, uno va por aquí por Otavalo, ve esos motivos indígenas, Otavalo es una ciudad indígena eh, ancestral, no indígena ya no se sé, debe utilizar ese término, es un... Es un, es un pueblo de origen ancestral que trabaja muchísimo con, con, con estos elementos de artesanías. Y bueno, en, en todo lo que es eh, América Latina, pues tenemos muchísimo por aprender de diferentes culturas. Pero con la herramienta de la pluma, ya te puedes lanzar a hacer un montón de cosas. Y realmente esto a mí me ha quedado espectacular. Vamos con un siguiente ejemplo, que exactamente viene a ser de esta misma cultura que lo pude encontrar ahí, ¿no? Estos, eh, estos son objetos dibujados, ¿sí? dibujados manualmente. Con la herramienta de la pluma, voy a seleccionar estos dos objetos que están aquí presentes. Ok. Uh, clic y arrastrar. Y me voy aquí a ir a este trazado compuesto. Bueno, déjame ir porque voy a hacer un trazado compuesto. Voy a invertir los colores aquí. Porque realmente aquí eh, no puedo ver el un color, no puedo ver el fondo. ¿no? Voy a hacer esto. Voy a seleccionar estos dos objetos. Objeto. Eh, trazado en compuesto y control 8 cuando pones control 8 mira cómo te ha quedado te ha quedado súper bien y este objeto que está aquí lo puedes invertir lo voy a enviar detrás invertir el color y lo voy a enviar detrás ok entonces tengo esto que está aquí también le puedes cambiar de color mira ya tienes este motivo voy a hacer exactamente lo mismo voy a poner control 8 de manera directa en el en el, en el, en el, en el teclado voy a invertir color selecciono otra vez el objeto, voy a invertir color, bueno, y aquí vamos ahí, perfecto. Seleccionas esto de igual manera y lo incorporas con clic y arrastrar al panel de muestras. Igual, vas a dibujar un objeto, ¿sí? Y luego simplemente con un clic lo vas a aplicar, ¿ok? Y te puede quedar ese motivo, otro motivo inca que realmente vale la pena eh, trabajarlo. Pero hay una pregunta que dices, oye loco, como que le falta algo, ¿no? No sé si en tu país utilicen esa palabra, métele más diseño, pero la verdad aquí en Ecuador odiamos esa palabra porque no entendemos qué es meterle más diseño. Lo que sí te puedo es mejorarlo y lo voy a mejorar. Aquí en el panel de muestras vamos a dar doble clic. Y esta maravilla, porque realmente esto es una maravilla, la incorporaron en la versión CS6 de ilustrador. Voy a hacer un pequeño zoom aquí y esta maravilla se llama opciones de motivo. Simplemente seleccionas uno y puedes cambiar de color. Ok, y automáticamente todos los motivos se van a cambiar de color, vamos a dar doble clic para que lo veas, mira, y ahí lo tienes, voy a, voy a editarlo otra vez, doble clic, de este panel opciones de motivo voy a hablar en toda la charla, así que no me voy a estresar por el momento, voy a elegir otro color, un verde mucho más claro, y mira, ya tenemos este motivo ahí presente, ok. Vamos con la siguiente mesa y ahora sí vendría eh, cómo trabajar con las herramientas de rectángulo, ¿no? Para trabajar con estas herramientas de, re de rectángulo hay dos, hay dos, tres formas, la verdad. La primera forma, este, vendría a ser esta, ¿no? Con clic y arrastrar presionando la tecla de Shift. ¿Ok? Esa sería la primera forma para crear, pero no tiene un tamaño exacto. La segunda forma es dando un clic y... Eh, para activar las opciones de rectángulo, y aquí yo sí puedo saber exactamente que esos motivos van a tener 5 milímetros. ¿Ok? Entonces lo que así, lo que haré yo es simplemente duplicar, presionando la tecla de Alt y Shift en una PC, o Ocean Shift en una Mac, y empezar a cambiar de color, y luego voy a presionar Control-D, y voy a cambiar de color, y Control-D, y voy a cambiar de color. Entonces ya tengo yo un, un, una base rectangular, para poder trabajar con un patrón. Te dije que habían tres formas. La primera forma es simplemente clic y arrastrar. La segunda es dando un clic. Y la tercera es activando las, la, la cuadrícula base. Si estás en la versión 2018, a partir de 2018 tienes una opción que dice aspectos esenciales. O aspectos básicos. Entonces, sin seleccionar absolutamente nada en el panel de propiedades, sin seleccionar nada, tienes esta opción que dice reglas y cuadrícula base. Y tienes ya esta cuadrícula base que se activa simplemente con un clic, entonces la tercera forma es activando la cuadrícula base y con clic y arrastrar dibujando sobre los cuadraditos que se han formado ahí bueno, esta también es la tercera forma, también que es muy profesional la voy a deseleccionar y la voy a ocultar voy a cambiar aspectos básicos, esenciales, clásicos para que todos puedan andar conmigo en la misma onda una vez que estás aquí, simplemente vas a hacer esto, ¿no? eliges esto, simplemente con clic y arrastrar y lo vuelves a incorporar de manera obligatoria en el panel de muestras. Entonces, una vez que ya lo pones en el panel de muestras, de igual manera, si ¿sí? no, no te preocupes. Como digo yo, simplemente eh, cree y aplique. A ver qué nos ha salido en esta ocasión. Y nos ha salido eso que está ahí. Ah, muy bien. Vamos a hacer una, un, unos pequeños cambios. Vamos a experimentar con doble clic. Como digo yo, esto salió en CS6. Y esto sí es un punto muy alto para Adobe, para los ingenieros de programación. Porque se pasaron. Porque con este panel de opciones de motivo. Tranquilamente puedes cambiar en el tipo de azulejo cualquiera de ellas. Mira, tipo de azulejo, ladrillo por fila. Tenemos esta opción que dice ladrillo por columna, hexadecimal por columna. ¡Wow! Voy a ver qué tal quedó. Voy a ver, voy a ver, tengo esa duda. Doble clic para salir. Mira, ya tienes ese otro motivo. O sea, de, de cuatro cosas puedes hacer mil cosas. Ya. Ok, doble clic otra vez. Bueno, este ladrillo por fila que me gustó bastante. Salgo y mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito que te ha quedado! ¡Wow! Ok, vamos con la siguiente página. Vamos ahí a la, a la quinta. Y estos patrones, obviamente, mira, los los eh, los tenemos la herramienta del rectángulo redondeado. ¿no? Aquí también hay una mejora muy chévere que tuvo. que tuvo Adobe desde la versión 2013. ¿eh? y es esta, mira, das seleccionas un rectángulo y con clic y arrastrar, desde aquí voy a hacer un pequeño zoom para que se alcance a ver bien, recuerda que estoy con la flecha negra, clic y arrastrar, eh, puedes comprimir o puedes o oh, control z, control z, un zoom más pronunciado, está muy sensible la punta de mi, de mi wacom, voy a cambiar de flecha, no te preocupes, con flecha negra o con flecha blanca, voy a cambiar esto, clic y arrastro para redondear las esquinas. ¿Ok? Puedes hacer esto otra vez desde aquí. Simplemente como quieras, ¿no? O puedes seleccionar solo una esquinita y también lo puedes mejorar. ¿Ok? Voy a irme acá. No solamente que puedes hacer una esquina redondeada, sino que también eh, puedes mejorar, eh, mira, los vértices como quieras. Ya, esto es cuestión de jugar nada más. Esto no es... Nada del otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? He distorsionado todo esto, lo selecciono y vaya para el panel de muestras. Ya que está ahí, pues simplemente es cuestión de jugar y ver cómo nos va quedando ese motivo y a ver qué cosas locas nos va a dar, nos va a dar. O sea, este es, de hecho, una de las, de, de las cosas que me gusta muchísimo enseñar en clases es acerca de estos, de estos motivos porque realmente sale cualquier cosa y salen cosas realmente espectaculares voy a regresarme otra vez hacia afuera para tenerlo ahí ok entonces vamos con otra herramienta de dibujo vamos con un siguiente ejercicio que sería con la herramienta de, de polígono ok entonces yo voy a dibujar aquí el polígono con shift clic y arrastrar si presionas la barra espaciadora lo puedo mover un poquitito voy a invertir los colores con shift x o dando un clic ahí nomás. voy a poner un color verde un poquito fuerte Ok, y en la herramienta de la escala que la tengo aquí, voy a dar doble clic, la voy a reducir de tamaño más o menos un 70%. Voy a generar una copia, le voy a cambiar de color. Si la necesitas más pequeña, también puedes hacer esto con la herramienta de selección o la flecha negra. Vamos a presionar al mismo tiempo, no clic y arrastro, Option y Shift para que se haga un poquitito más pequeña. Puedes dejar el tamaño de grosor. Del, del, del polígono más pequeño o del más grande lo puedes cambiar sin ningún problema pero esta herramienta es la que me encanta también enseñar muchísimo que es la herramienta de fusión dando doble clic vamos a poner en espaciado pasos especificados y vamos a poner unos 20 pasos nada más, no simplemente clic en ok vamos a dar un clic en el, en el trazo del polígono más pequeño y otro clic en el trazo más grande y mira ya tienes eso que está ahí no eh, pues nada, clic y arrastrar y el resto, que lo diga y lo haga ilustrador, ¿no? Mira, das un clic ahí, ah, pues lo puse en el trazo, y ahora ya lo tengo ahí, ¿no? Entonces también una cosa interesante, que es empezar a fusionar las herramientas de dibujo. Algo muy importante, que, que quiero que te grabes, por favor, porque esto es, esto es como digo yo, es darle un machetazo en la yugular a, a, a ilustrador, o entenderlo, porque... Cuando uno va en la práctica y va enseñando eh, en clases y va, ense y va trabajando con los clientes, uno ya va entendiendo cómo funciona el Ilustrador. Y básicamente, las, las herramientas de dibujo, desde la pluma hasta la herramienta de, de aquí, de la herramienta de forma, que vienen a ser estas ocho herramientas, son muy buenas y es por donde pasa la mayor cantidad de trabajo de Ilustrador. Entonces, si entiendes cómo funciona este tipo de trabajo, pues puedes volar en tu proceso de trabajo de ilustrador así que dale lo que he hecho yo es simplemente dibujar y empezar a probar con otras herramientas como la que te traigo en este momento que vendría a ser la herramienta de la estrella igual la estrella la puedes crear con shift clic y arrastrar la puedes crear con un clic la que salga bueno depende mucho lo que quieras hacer aquí no le vamos a invertir mucho tiempo realmente en la herramienta de la estrella pero si presionas la flecha blanca puedes hacer esto no puedes hacer esto y algo que me motiva realmente muchísimo es, es trabajar con esta herramienta, que es la herramienta de rotación o la tecla R. Esto ya es un clásico dentro de ilustrador. En, eh, por defecto, siempre va a rotar sobre el punto pivot, sobre el punto pivot que está en la mitad, ¿no es cierto? Pero si yo presiono la tecla de Alt y clic, yo puedo eh, sacar el punto pivot a otro lado. Y puedo generar algunas copias, por ejemplo, a 45. Copiar voy a cambiar de color, control D, cambiar de color, control D, cambiar de color, control D, control D, control D, control D. Y mira, ya tienes todo un repertorio, todo un repertorio de objetos totalmente duplicados. Simplemente cuando quieres tenerlo, pues simplemente lo seleccionas, lo incorporas en el panel. De muestras, vamos a dibujar otro objeto y lo vamos a aplicar. Ahora, en este momento, lo que tú tienes que hacer es trabajar con las opciones de motivo a ver qué sale. ¿Sí? Esto ya es cuestión de ir probando, ir manejando sobre la marcha. Y como te digo yo, estas opciones de motivo son las cosas espectaculares que lo hicieron para diseño textil en Illustrator. Realmente, esto sí se pasaron. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con la herramienta de la elipse que a mí también me gusta muchísimo. De hecho, eh, se puede hacer mil cosas con esta herramienta voy a cambiar de color voy a poner shift x o voy a invertir los los, los eh, el color ¿no? de relleno atraso igual voy a presionar la tecla r y voy a poner al click ahora voy a hacer un poquitito voy a rotarlo otra vez pero simplemente a unos 30 grados y voy a dar clic en copiar y mira ahí vas a generar todo este tipo de copias que realmente te va a quedar súper súper súper bien lo voy a volver a repetir con más tranquilidad, más despacio. Shift, clic y arrastrar. La tecla R al clic y lo voy a rotar eh, cada 90 generando una copia. Control D, Control D y ahí tenemos eso que está ahí. Pero esto está a medias. La verdad, como dirían por acá, no, métele más diseño, que no entiendo esa cosa, hermano. Mira, selecciono selecciono y voy a aplastar la tecla K en el teclado. Yo te recomiendo muchísimo acerca del bote de pintura, en mi canal de YouTube tengo un ejercicio súper chévere sobre bote de pintura y voy a empezar a mover con la flecha derecha del teclado y quiero que mires aquí en el panel de muestras, mira cómo se va moviendo el color, entonces yo me voy a centrar básicamente aquí en estos verdes que están aquí, voy a dar un clic, flecha derecha, a ver flecha izquierda, ok, ahí, flecha derecha, flecha derecha y flecha derecha, mira. Ya tienes ese objeto que está ahí, pero la verdad ese color rojo no me gusta, así que lo voy a seleccionar de nuevo y en la barra de herramientas lo voy a quitar, ¿ok? Ahora simplemente, ve, incorpóralo. Me han salido unos trabajos espectaculares con esta herramienta, realmente espectaculares, porque no tengo otra palabra para decirlo. Y ahora vamos a crear un rectángulo y, y pues, y vive la fiesta, y viva la fiesta, mira qué bonito que te está quedando todo esto, ¿no? está quedando súper bien ahora yo tengo un yo tengo un texto que está aquí tipeado y la idea es oye compadre cómo puedo meter ese patrón en ese texto entonces para incorporarlo tienes dos formas la primera forma es este texto convertirlo en contornos y con un clic incorporarlo ok no te aconsejo tanto por ahí la verdad así que vamos a poner control Z dos veces y lo que sí te aconsejo de todo corazón y lo que realmente aconsejamos en la comunidad Adobe es trabajar con una apariencia. En la apariencia, en la parte de abajo tienes para poner un, un relleno, un, un trazado, un relleno y un efecto. La primera apariencia que vamos a crear es ¡cling! un relleno. Y el relleno le vamos a colocar de un color así, un, un amarillito, un finito, un suavicito. Y luego un siguiente relleno con un clic. Y en el siguiente relleno sí voy a colocar el patrón que acabas de crear o todo lo que hemos hecho hasta este momento. Mira qué excelente que queda. Esto es, esto es oro en polvo, la verdad. Esto es oro en polvo. Eh, recuérdalo, patrones. Igual en mi canal de YouTube tengo a, a muchísima información colgada sobre esto para que puedas profundizar. Voy a cambiar el relleno. No me gusta ese relleno. Voy a poner, digamos, este naranja para que se pueda ver y apreciar mejor. Realmente te queda súper, súper, súper bien. Vamos a ir un poquitito más rápido que el tiempo ya se nos, se nos, se nos carga encima. Entonces, para la herramienta de la elipse, de igual manera, eh, puedes crear esta elipse con clic y arrastrar, o con un clic puedes eh, incorporar los valores. Yo lo voy a hacer así, simplemente con, con clic y arrastrar. Eh, con la herramienta de, de la pluma, voy a quitar... Un punto de ancla, tú puedes quitar un punto de ancla de los que están acá arriba, ok, mira, te va a quedar ese ese elipse cortado en la parte superior, R, al clic, y ahora lo voy a hacer cada 30, y mira cómo te va a quedar, ajá, muy bien, te quedó esa especie así como de, de dona, ¿no? Voy a poner control Z varias veces. Otra vez R, voy a poner aquí al clic, pero lo voy a hacer a 45, ¿sí? Vamos a ser un poquitito más generosos para que se alcance a ver mejor todavía eso que está ahí. Con clic y arrastrar voy a agrupar estos objetos. Voy a poner control G. Doble clic en la herramienta de la escala para reducirla, ¿no? Vamos a ponerle un 80% copiar y le vamos a cambiar de color. Mira, le vamos a dejar por ahí más o menos. Si gustas, puedes hacer esto, rotar este objeto, tienes una herramienta que se llama de rotación, doble clic a 45 ok, o sería en este caso a 90 o a 180, lo que sea necesario y simplemente puedes rotar, o también lo puedes rotar manualmente, y por qué no, eh me gusta más manualmente lo puedes dejar por ahí, mira, ya tengo dos objetos ahí, para cerrar esta parte que está aquí puedes trabajar de manera directa con una elipse creciéndola desde la mitad, voy a moverla con las flechitas colocando otro color de objeto, otro color al objeto y pues seleccionas todo esto y ya sabes, de manera directa al panel de muestras. Voy a checarlo un poquitito. Voy a colocarlo de nuevo, va a tener dos muestras de este mismo objeto y ahora vamos a ver qué nos ha salido. Nos ha salido esto que está aquí. ok Súper sencillo, súper liviano y el resto pues es tu creatividad y la forma como vayas trabajando en Illustrator. Eh, también podemos trabajar la herramienta del elipse, voy a, a elegir la que está acá, voy a elegir la que está acá, esta que está aquí, también le puedes poner degradados, también te puede quedar bien, sin ningún problema, pero también puedes trabajar con transparencias, ¿no? Con transparencia también puedes trabajar, puedes bajar un poquitito la opacidad, y, el, y los efectos que vas a tener realmente van a ser súper súper buenos, ¿ok? Vamos con la herramienta de la línea, que también es una herramienta que puedes hacer maravillas realmente esta línea dice ah, esa línea no pasa nada, es simplemente una, una línea como tal. Te voy a dar un consejo súper sano, cada vez que trabajes con una línea o se genere un trazado, recuerda que tienes un panel que se llama trazado, y aquí te invito a que puedas probar con línea discontinua, con este valor que viene por defecto, que simplemente es de 12 También hay una herramienta muy chévere, que me gusta trabajar muchísimo, que es la herramienta de anchura. Esta fue inaugurada en CS5. Y también aquí puedes hacer esto. Mira, ve, clic y arrastras. Y puedes generar este tipo de, de distorsiones. Simplemente le incorporas al panel de muestras. Y ya tienes otro patrono. Simplemente de dos cosas súper, súper livianas. Vamos a ver qué ha salido. Porque la verdad, me quedé yo mismo hasta con las ganas de saber qué ha pasado aquí. Ok. Damos un clic ahí. Bueno, está medio interesante. Yo creo que sería bueno... Eh, duplicar esto con ALDI Shift y rotarlo en 180 grados, más o menos por ahí, y hasta cambiarle de color para probar qué más se puede hacer. no Selecciona las dos, las incorporas y ya, pues viva la fiesta. A ver, no, aquí están, justamente aquí están. ¿no? Miren, entonces, la idea es con las herramientas de dibujo de Ilustrador. Hacer la mayor cantidad de patronos y experimentar qué es lo que estamos haciendo. Experimentando con las herramientas de dibujo. También tiene la herramienta de arco que me gusta. No es muy usada la verdad. ¿no? no es muy usada, pero aquí la tienes. Voy a cambiarle de color de trazo. Voy a poner un color de trazo, mejor dicho. Vamos otra vez con la herramienta de anchura. Vamos a tener esto. Si gustas presionas R, eh, eh, Option Click copiar ya tienes otro objeto que realmente te vaya a dar muchísimo para el patrono que tú quieras que, que quieras dibujar mira esto es simplemente espectacular ahora lo que tienes que hacer es otra vez llevarlo al panel de muestras y experimentar y a ver qué tipo de motivo nos va nos, nos va a dar nos va a, lo vamos a obtener vamos con la herramienta del la espiral que es exactamente igual ok entonces aquí tiene el espiral eh, Recuerda que es un trazo, puedes experimentar con esta línea discontinua, pero no a 12 puntos, vamos a ponerle por ejemplo a 8. Otra vez con la herramienta de anchura, ok, y mira lo que te puede generar ahí, ¿no? Uff, esto sí ya me gustó, esto sí ya me gustó. Vamos para acá, ya está incorporado, pues, y el resto sería ver cómo, lo llevamos, cómo llevamos esta fiesta digital, como yo suelo decir, eh, y llamar en clases, ¿no? Recuerda, tiene las opciones de motivo. Entonces lo que tendrías que hacer es empezar a probar, a probar y a probar y a ver cómo nos está yendo con ese trabajo que estás realizando. Muy bien, ya el tiempo casi está encima. Qué increíble, pasó demasiado rápido. Vamos con la cuadrícula rectangular. Igual tienes dos formas para crearla: la una con clic para poner los datos eh, y la otra con bueno, la una eh, con clic y arrastrar, ¿sí? Y la otra con doble clic sobre la herramienta para colocar los datos. Entonces aquí lo que tendrías que hacer es presionar la tecla K o la herramienta de, de bote de pintura interactivo. Y tratar de mover con las flechitas y poner el color. Bueno, aquí realmente no vamos a insistir mucho porque esto ya lo hablamos hace un ratito. Pero bueno, tienes entonces la herramienta de cuadrícula rectangular que también te permite crear patrones y tienes la última que también es la herramienta de cuadrícula polar que funciona exactamente igual puedes hacerlo con la tecla acá como te digo pues vamos a elegir estos colores que están aquí voy a cambiar de colores y ahora ya básicamente depende de lo que quieras hacer esto es cuestión de experimentar y vamos probando y vamos facturando vamos con la siguiente, prácticamente el tiempo ya lo tengo encima, que vendría a ser con la herramienta de texto ahora me gusta muchísimo este porque voy a agrandarlo, ¿no? este es un tipo de letra que se llama Zap Dingaps, entonces aquí esta es la letra A, B C, D y las que vengan, yo me voy a quedar con la letra A realmente esto es muy bonito voy a cambiarle de color voy a ponerle quizás este que está por acá, vamos ahí lo convierto en un patrono y también desde un tipo de letra puedes crear patronos. Desde un tipo de letra. Y mira, y ahí lo tienes. Ahí es donde quieras ponerlo. Esto ya es cuestión de seguir jugando, seguir aprendiendo. Pues, y seguir diseñando. Bueno, ya el tiempo está sobre encima. No se preocupen, ya estoy casi por terminar. Ahora lo puedes hacer también desde una imagen. Yo te recomiendo que esta imagen la incrustes. Porque obligatoriamente tienes que incrustarla. La incorporas ok, le incorporas con clic y arrastrar al panel de muestras y ahora pues vamos ahí, damos un clic mm, así te queda fatal doble clic, no te preocupes ya la estuve experimentando un poco voy a seleccionarla con la, herramienta, con la herramienta de selección y valga la redundancia y también aquí puedes aplicar una apariencia una apariencia de efecto eh, estilizar y sombra paralela Vamos a dar, eh, pues aquí le voy a poner previsualizar para que veas. No le voy a hacer nada, simplemente clic en OK, ¿no? Doble clic, vamos a dar clic en OK. Y mira, ahí tienes este motivo también creado a partir de una imagen con una sombra paralela. Y tienes muchísimas cosas. El único requisito, recuérdalo, es que la imagen debe estar incrustada, ¿ok? Ahora también podemos crear una imagen eh, a partir de un patrón, a partir de un calco interactivo que es algo que... Le, a la gente le gusta hacer pues simplemente la imagen igual de, de igual manera la incrustas pones calco de imagen de manera directa, aunque okay, la va a convertir por defecto en eso que está ahí pero la voy a hacer así, mira voy a dar un clic aquí y voy a poner a tres colores entonces lo que va a hacer es eh, simplemente toda esa, esa imagen full color la va a convertir a tres colores, va a asociar los colores y te va a dar un resultado así que quizás te guste, que quizás no te guste pero no te preocupes, das clic en expandir una vez que ya está expandido, pues, simplemente lo incorporas acá adentro al panel de muestras, y pues ya ahí lo tienes, ¿no? También tienes a partir de una imagen. Oh, esto me quedó muy bien, ¿ah? ¿eh? Esto me gustó muchísimo. Ok, vamos una más. Patrones 3D. ¡Wow! Esto sí me gusta muchísimo. Mira, puedes crear un, un pequeño cuadrado, o también un círculo. Te recomiendo con un rectángulo para que te quede muy bien. Efecto. 3D, y tienes extrusión y biselado. Vamos a previsualizar y vamos a dar clic en OK. Nada más, eso es todo. Lo vamos a incorporar de manera directa, dibujamos el rectángulo, damos un clic ahí y ahí lo tienes. Pero si das doble clic para editar los motivos, puedes trabajar esta opción de ladrillo por fila, ladrillo por columna. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Aquí tienes esta opción que reciente la voy a explicar que es herramienta de azulejo de motivo das un clic y podemos editar, mira para tratar de unir todos esos objetos voy a hacerlo un poquitito más hacia afuera ahí más o menos digamos que te gusta y está ahí, ¿no? y puedes obtener este tipo de trabajos no si no te gusta esto lo puedes rotar puedes volverlo a incorporar y como quieras no esto es como quieras Vamos casi con nuestros últimos ya ejercicios. Patrones 3D y texto. Bueno, es el que tenemos aquí. Este, voy a hacer un pequeño zoom hacia atrás. Un pequeño zoom. Voy a, a duplicar el patrón que tengo aquí en la parte superior. Voy a hacer otro pequeño zoom. Voy aquí al panel de, la, eh, de apariencias. Voy a elegir el relleno y cambiaré. Por el 3D que acabamos de crear. Y también ya lo puedes aplicar ahí. Es simplemente, simplemente espectacular. Y también lo podemos crear con pinceles. A partir de aquí. A partir de aquí podemos generar un pincel. Ok. Voy a, voy a rotar estos, esto que está aquí. Ver, un ratito. Vamos ahí. Vamos a rotar Shift X, también puedes crear a partir de un pincel un otro motivo y pues vamos ahí, ¿no? Va vamos compartiendo la fiesta y llevándola en paz. Muy bien. Y ya casi, casi, casi, casi estamos, casi estamos por cerrar, casi estamos por terminar esta parte que está aquí. También podemos crear un símbolo Ok, un símbolo a partir de un, de, un, de un dibujo, de un objeto, de una letra, de lo que quieras. Yo lo voy a hacer así. Mira, eh, voy a irme acá, voy a elegir este textito que está aquí. Voy a abrirle panel de símbolos, que está aquí, en la parte derecha. A ver, aquí... Vamos ahí, aquí listo, símbolos. Lo arrastro, me va a salir un mensaje dale clic en ok compañero, no pasa absolutamente nada y tienes la herramienta del spray que está aquí y simplemente lo riegas y también puedes generar un patrono a partir de un símbolo uh -huh. muy bien, entonces eh, hasta aquí todo lo que tenía que enseñarte voy a hacer, hacer un pequeño resumen básicamente de, de todo lo que hemos hecho en este momento hemos dado un pequeño tour por todas las herramientas de dibujo que tiene ilustrador o entonces sea, todas estas herramientas de dibujo son las que están puestas aquí en la parte derecha. O sea, lo importante es eh, no caer en el error. No, ya sé, el rectángulo, el rato ya sé para qué sirve, que ya arrastrar y ahí queda. No, de eso no se trata. Lo que se trata es de experimentar, ir un poco más allá con la finalidad de crear un patrono. Y en este caso, pues, hemos trabajado con la herramienta de la pluma para generar este tipo de trabajos. Y luego, pues, nos hemos ido con otro eh, motivo Inca, que es el que hemos... Eh, creado ahí igual vamos con las herramientas de rectángulo vamos con las herramientas de rectángulo redondeado polígono estrella vamos con la herramienta de la elipse con cada una de ellas ¿no? Entonces, la idea es eh, experimentar dibujar experimentar y a ver qué nos va saliendo y a ver cómo vamos creando este tipo de motivos y no solamente sobre un objeto sobre una tela sino que también lo puedes aplicar sobre un texto que es lo que estábamos viendo aquí en la parte superior como ves, las, las, las posibilidades son infinitas. Puedes trabajar de manera, directa, de manera directa utilizando Photoshop. Haciendo realmente locuras. Y también las puedes rematar con ilustrador que puedes hacer uf, cosas espectaculares. Al respecto, Adobe tiene una, eh, una aplicación que también te permite trabajar con, con tu teléfono. Se llama Adobe Capture, que realmente te recomiendo. Es muy profesional. Esta herramienta te permite eh, tomar una imagen y hacerlo con el dedo como estás aquí. Hacer patrones de manera directa y los puedes descargar en Photoshop o en Illustrator. Es espectacular. Realmente no tengo otra palabra para decirlo. Este Capture es una verdadera maravilla en el celular. Funciona súper bien. Está para las dos plataformas, para iOS y para Android. ¿Okay? Eh, te invito, por favor, a seguirme en este momento, el profe Henry Pineda en mi fanpage y en mi canal de YouTube, a suscribirte y activar la campanita. Porque voy a empezar a subir un montón de información, este, como mi lema es, pocos pasos, grandes resultados. Los videos tutoriales que te estoy enseñando en promedio están entre un minuto y medio y dos minutos. Realmente valen la pena. Bueno, le voy a dar el paso a, a, a Wilder este, para, para que continúe con, con esta pequeña charla. Y voy a dejar de, de, de compartir esto para empezar a compartir y si es necesario regresar, pues vamos a regresar. Vamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Pues sí, sí, sí, sí, voy a, voy a, voy a compartir de nuevo la pantalla. Ok, vamos aquí a compartir. Ya, el panel de motivo, sí, el panel de motivo sale, sale cuando este das doble clic en el motivo en el panel de muestras ahí te sale el panel de opciones de motivo y de ahí para allá tienes un, un, un menú impresionante para experimentar y para sacar cosas y cosas y cosas o sea de un diseño puedes hacer 10 diseños y eso es muy chévere porque vas a facturar por 10 utilizando el panel opciones de motivo muy bien vamos con otra Así. Ah, eh, a ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí exactamente. Bueno, me ponen un ratito de atención, por favor. Aquí voy a cambiar de, voy a llenar de color blanco. ¿No se está moviendo? A ver, a ver ya perfecto, ya eso aquí, eso, eso, eso, perfecto, ya. Entonces estoy en esta. Di, dime, compañero. Eh, 2013 con la flecha blanca, 2014 con la flecha negra. Ok, voy a, a ver el efecto de simetría que viene en la versión 2019 que está visible, en la 2018 estaba bastante escondida. Solo seleccionas el panel de pincel y ya está puesto en la parte superior y tienes todas estas opciones que están aquí. Bueno, puedes es elegir esta de ondulado o la de espiral. Pues presionas enter. Y mira, y empiezas a dibujar con la herramienta del pincel y puedes hacer muchísimas cosas. Esto está fatal, lo voy a hacer mejor, mira. La herramienta de pintar en simetría. Y puedes aquí también hacer mandalas. Y te queda realmente súper bien. Súper, súper bien. Esto, como te digo, está... En la versión 2019, seleccionas el pincel y en la parte superior lo tienes. Y lo tienes ahí ajá lo tienes ahí vamos a poner radial que en ok enter y ahora sí empezamos a dibujar realmente como nosotros querramos esto sí es otro aplauso para la gente de programación que tiene adobe bueno vamos con otro con otra pregunta Bueno, ya tendríamos que trabajar con el patrono el tamaño real este y, y, y el adjunto y el archivo pues listo para impresión a 300 dpi, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer en Photoshop es este, crear un documento nuevo. Voy a inventarme un, un, unas, este, unas, unas medidas que puede ser una a 4, solo por poner un ejemplo nada más, ¿no? Me voy aquí a impresión, voy a poner a 4, voy a dar clic en crear. Y lo que tendremos que hacer es entregar... Bueno, este sería el modelo ejemplar, pero el, el modelo, como iría a quedar. Pero lo que tendremos que hacer es... Sí, eh, tendremos que hacer es simplemente llevarme aquí el, el, el efecto. que ¿Dónde estás? Aquí, sin aquí, título. Aquí. Y lo pondríamos ahí, ¿no? En, en modo normal, ¿no? Ahí. Uh -huh. Ya lo entregamos listo para impresión. Ok, los, los efectos, bueno, esos ya vienen vienen más adelante en Photoshop, pero bueno, tendremos que hacerlo en esa natura en ese en ese sentido, ¿no? Un archivo nuevo para impresión. ¿Alguna otra más?